Siempre hablamos del tema del super test. Y siempre le digo lo mismo. Tranquilos, tranquilos, porque pueden haber cambios, ¿ok? Pueden existir cambios, brothers. Y de hecho los hay. Traemos cambios al super test, ¿ok? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Y hoy vamos a estar hablando de lo que es el rinoceronte, el Tier 10 italiano. ¿Por qué? Porque todavía no ha salido. ¿Y qué ha pasado? Y ya lo han nerfeado, ¿ok? Pruebas del super Test han indicado que estaba un poquito <coughs> OP. <coughs> ya habíamos dicho en este canal que estaba bastante, bastante bien, demasiado, demasiado bien. Entonces, eh, la gente de World Gaming ha decidido hacer unos pequeños rebalance. Munición estándar APCR, Munición Premium Hit, ok. Bueno, pero no quiero que nos vayamos eh, tanto al presente, sino vamos a remontarnos un poquito a lo que tiene que ver con el pasado, ok. El pasado que hemos hecho aquí un video, aquí están andando, como lo pueden ver. Eh, al señor Cornet número 0. Eh, fíjense que lo que venía haciendo antes, el El cañón de este vehículo recargaba en 17-15-13, ¿ok? Fíjense que hoy en día. Eh, 17-15-13, ¿ok? Esto, según nos trae aquí el señor Philip, eh, Community Manager de Wargaming. Um, esto se modificó 17, 15, 13 Se fue a 14.7, 17, 20 Y de eso pasamos a 14.7, 18, 21 Bien, entonces eh, Hay una gran diferencia Bien, 18 a 17 Perdón, 21 a 17 18 a lo que antes era 15 Y eh, 14.7 a lo que antes era 13 ¿Se entiende? 17-15-13, 17-15-13, 21 por 17, 18 por los 15 de antes, 14.7 por los 13, o sea, va a recargar unos segundos bastante más eh, importantes, ¿bien? Eh, cambiamos la dispersión, o sea, el vehículo va a ser más impreciso, de 0,18 a 0,22 al momento de rotar el chasis, ¿bien? El chasis. La dispersión al girar la torreta de 0.10 a 0.14. Se dieron cuenta que estaba hiper mega archirroto. Cambiemos el tiempo de apuntamiento de 1.5 a 1.7. Es que 1.5 es que es una barbaridad. La verdad, que 1.5 en apuntar un pesado. me parece un poco mucho. Um, tiempo de recarga entre proyectiles de 3 a 4 segundos. O sea, disparar entre proyectil eh, Y el siguiente proyectil de 3 a 4 Velocidad de proyectiles Pasamos de 1.468 a 1.452 De 1.173 la hit a 1.061 Casi 100 metros por segundo menos Es un montón Y la última de 7.32 a 1.061 eh, acá lo que dice Felipe es que la PCR y la especial será la HIT. Eh, antes de cerrar, algo importante que mencionar: estos cambios serán en el Super Tet en general. Se hacen para encontrar parámetros balanceados. Eh, bueno, a ver. Vamos a ver las características generales. ¿Cómo queda hasta el día de hoy? Bien, hoy, 12 de octubre, el rinoceronte de Tier 10, el nuevo pesado italiano que ustedes tanto están esperando, va a quedar así. Eh, daño 490 De daño por disparo Con una eh, APCR Munición estándar, APCR 268 Hit que va a penetrar 310 Muy, para mí se queda cortísima eh, Porque si ya a veces, incluso el 705A Con 317 se queda corto eh, Y la explosiva, muy buena explosiva dan Con 127, 640 O sea, agarras a un mediano Con poquito blindaje A Troden Te lo devorás eh, tiempo de recarga: 20, 17, 14,7. Dispersión: 0,33, bro. 0,33. Igualmente sigue siendo muy preciso. Para mí, Nando Capo, no soy nadie en este mundo. Soy simplemente un ciudadano que camina por la calle. 0,33 es mucho. Bien, o sea, está muy es muy preciso. Para mí, eso lo van a tener que tocar. Yo calculo: eh, porque de 0.33 lo puedes bajar tranquilamente a 0.30 Así que es con comida y las nuevas directivas eh, Los nuevos equipamientos mejor dicho es mucho Tiempo de apuntamiento 1.5 Sigue estando muy demasiado bien, demasiado bien sigue estando Esto tiene que estar, para que sea un tanque normal en 1.8 Tendrá que estar 1.7 1.7 ya está re hiper bien Pero 1.5 es que está fuera de la escala, para mí ¿Bien? Velocidad de giro del cañón, 25 grados, eh, ángulo de elevación y depresión más 15, no es lo mejor del mundo, pero eh, está bien, ponele. Igual si estás muy pegado a una colina no vas a poder disparar para arriba, ya te digo. Y menos 10 está excelente, de lo mejor del juego casi, después de los crambang y de todos los suecos, hiper mega -archi torreteros, viene menos 10, o sea que está más que bien. Velocidad máxima, 50 km por hora hacia adelante, 18 en reversa, potencia... 7.70 lo que hace que tenga una potencia específica de 17.2 caballos por tonelada, ¿ok? Está muy bien para hacer un pesado. Pensá que los pesados por lo general tienen, rondan los 12, algunos más y otros menos, ¿no? Pero 12, 13, 13 punto y piquito. Y ya de ahí, de 14 como top, el resto ya empieza a ser los medianos. Arriba de 15, 16 ya, eh, 17, 18, 19, 20 ya son los medianos, ¿bien? bien Um, así que, bueno, después Velocidad de rotación, 28 grados Resistencia, esto también Otro punto a tener en cuenta 2150 puntos de vida No es lo mejor del mundo Recuerden que es una especie de híbrido bien No termina de ser un super pesado Es un tanque pesado, pero Al estilo este de los, de los eh, Que en el chasis te entra todo, por ejemplo Bueno, algo así Va a tener torreta dura, pero Tampoco va a ser eh, lo más mejor eh, blindaje de chasis 135 frontal 75 lateral Recuerden que tiene esos chapones a los costados Que probablemente pueda que detenga las hits y las explosivas y todo eso blablabla. Bueno, 40 trasero Si no me enrollo no quiero hacer tan largo el video Quiero que sea un video, una blick de video Torreta, 190 frontal 110 lateral 50 en la parte de atrás, 50 visión 390 Así estando para mí fuera de la escala Es, un, es, la, es la visión de un ligero Básicamente eh, Así pelado, pelado Es la visión de un ligero va a poder, Ojo porque va a poder spotear Creo que va a poder spotear a los ligeros Incluso, tío Pasa que él Al no tener camuflaje Lo van a ver seguramente antes a él Pero que él Cuando le dispara a alguno Ojo Ojo cuando le disparen a esto Porque este chabón te va a detectar este tipito te va a detectar. Rango de señal 750 metros. Lleva tres tripulantes. Eh, el comandante, el artillero y el eh, conductor. Bien, Eso ha sido todo, chicos. Fíjense lo que ha, lo que ha cambiado, ¿no? Eh, el tiempo de recarga de 17. Eso me llama mucho la atención. 17, 15, 13 a eh, 20. 17, 14 con 7. O sea, le subieron un montón la recarga porque se dieron cuenta que... ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Y adiós eh, a tu... No sé. A lo que tengas enfrente, salvo que tengas un chiste y torreteando a un Super Conqueror que incluso a veces le entre en la torreta, le estabas bastante, bastante complicadete, brother. Otra cosa que les voy a decir: mi código, chicos, acá arriba, nando capo, mi FAP, 1020, ese es mi código, úsenlo, no sean cabezas de novia, no sean cabezas de corcho, brother, úsenlo. ¿Por qué tienen que usarlo? Para que voy a poner más grande acá los que donan. Eh, ¿Por qué tienen que usarlo? Porque le da beneficios, le da un montón de cosas. Si no lo quieres usar vos, decíle a tu compañero de clan, decíle a tu amigo, si che, bro, usa el código este chabón que te va a dar un montón de cosas. Te da kit chicos kit grande, mata fuego chico, mata fuego grande. Chico quiere decir eh, automático manual, ya se sabe, ¿no? Eh, kit de reparación, vos chico, vos tienes grande, un día de cuenta premium. Te da eh, descuentos del 10, del 15, del 20, del 30% en la tienda premium, chicos. Y encima, nada. Esperen unos días a, a comprar El día 14 no compren nada Miren lo que les digo, escúcheme a vos ICBU, que me estás viendo del otro lado bro No compres nada en la tienda Premium Hasta el día 14 Vos, hazme caso, confía en Nando Pongo mi sello de, de calidad Hasta el día 14 no compres nada El día 14 van a salir los descuentos en la tienda Premium Así que Cucu, si hiciste las misiones que son re sencillas eh, Y usaste mi código Hiciste todas las misiones, a partir del día 14 Van a poder estar eh, teniendo Los descuentos en lo que es la tienda Premium Brother Así que, nada, un 30% De descuento es un montón Chabón, así que nada, aprovechalo Bueno, qué más, suscríbase al canal, deja like Donas si pues, si sí, abajo tienen los links de donación De Paypal, de Mercado Libre Mercado Pago, de todo <risa> eh, Así que nada chicos, recuerden que yo vivo Gracias a sus donaciones porque trabajo De esto eh, La verdad no voy a ser mediocre He tenido Ganas de, o he estado mejor dicho Meditando la posibilidad de seguir subiendo Videos o no eh, No cerrar el canal, el canal seguirá abierto Pero la verdad que me lo sí, es verdad que me lo replanteé eh, por el momento voy a seguir, voy a seguir haciéndolo Porque amo esto que hago, me encanta Pero realmente hay una realidad Y es que mm, Digamos, uno al pagar las cuentas eh se pagan con dinero y la verdad que yo vivo las donaciones. Y si la gente a veces eh, no colabora de alguna u otra forma, se me hace imposible seguir subiendo contenido de calidad. Que es lo que me gusta a mí proter. Así que, bueno, nada, eso. Si pueden y tienen la posibilidad, no están obligados a nada, por supuesto. El material es totalmente gratuito. Pero si quieren y pueden, repito, eh, me ayudan un montón. Con el tema de mi supervivencia básicamente y de seguir progresando aquí en el canal eh, por eso repito abajo tienen los links de mercado pago y de paypal así que nada su humilde servidor los deja cuídense que tengan una hermosa semana recuerdo que estamos estamos también con el tema de steel hunter ya empezó hoy steel hunter así que métanle por si quieren sacar los tanques y ya vienen haciendo las otras misiones los otros steel hunters mejor hecho el anterior eh, Nada, vas a poder conseguir el tanque al final de la cuarta etapa, me parece que es la cuarta. Así que bueno, eso chicos, cuídense, un beso gigante antes y nos vemos en la próxima. Chau chau.